Hola a todos quería hacer este video o audio este para informarles que no no tengo manera de seguir realizando las mismas actividades que llevamos haciendo Últimamente en el canal eh, También La computadora En la que estaba Trabajando eh, No era mía Y la tengo que entregar también Solamente quedaría mi celular La PS Vita la voy a vender Para Comprar comida y comprar cosas necesarias Creo que... Fue estúpido, no sé si fue estúpido Creer que vivir solo Iba a ser fácil Y que todo iba a fluir que los videos iban a tener buena repercusión y muchas otras cosas más he caído en depresión en ansiedad pero no trato de dar lástima a nadie solo que tengan en cuenta que antes de tomar una decisión, prepárense bien. Espero volver algún momento, en algún momento. Espero pasar por esta transición bien. Salir de todos los problemas. Y conseguir de nuevo desde donde trabajar. Porque me encanta esto. Me encanta subir videos, y me encanta compartir con ustedes, con toda la comunidad que se creó, espero volver en algún momento, y sigan luchando por sus sueños, yo trataré de luchar por los míos.